Esta receta les encantará. La Casa del Chisque presenta Salsa de Mora Ingredientes 250 gramos de mora 250 gramos de azúcar Medio limón En un recipiente Limpiamos todas las moras Retirándoles el pedúnculo O las hojitas Hacemos esto con cada una de ellas Conservando el jugo Una vez terminemos Colocamos en un sartén la mora el azúcar y el jugo de medio limón llevamos el fuego a temperatura alta revolvemos para integrar los ingredientes dejamos hervir durante 5 minutos revolviendo constantemente una vez haya pasado el tiempo apagamos Reservamos en un recipiente de vidrio. Y estamos listos para consumir esta deliciosa salsa. Hoy usaremos un waffle de pan de yuca bañado en salsa de mora. ¡Delicioso! Si les gustó esta receta, por favor darle like, compartir. No se les olvide suscribirse a mi canal. Y nos vemos en una próxima receta. Hasta luego.